Yo creo que hemos hecho un repaso a, a lo que teníamos previsto en esta presentación de la campaña. Eh, quizás ahora es el momento de, de preguntas uh, de los que están asistiendo a esta presentación, si tienen dudas. Eh, y Entonces abrimos un poco el chat. Uh, como somos pocos, también hasta me animaría a que se presentasen directamente y hiciesen la pregunta. Porque no, no, no, no, se, no se va a colapsar la red. Claro, mejor, ¿no? Si quieren intervenir sí, sí. en directo, mejor, mucho mejor. Sí, mucho mejor. Eh, así que abrimos un par de minutos para posibles preguntas. Eh, y por otro lado, pues eh, animar a, a, a todos los que estamos participando hoy, dar difusión a la campaña, porque cuando más alcance tengamos, quizás vamos a calibrar el alcance también de, de, de ese tipo de participación, ¿no? de la involucra cómo se pueden involucrar los pescadores y cuáles son los elementos que les pueden motivar y, y, que, y que, que enganche, qué motivación, digamos, eh, entienden ellos para, para seguir eh, apoyando este tipo de iniciativas. ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante ver un poco los resultados al final de esa campaña y es estupendo que tengamos también la colaboración de la Junta de Extremadura para hacer un, una campaña de cierre y para dar bastante fuerza también al mensaje de seguir insistiendo en, en, esta, en esta lucha de prevención de las próximas horas. Bueno, tenemos, eh, tenemos unas cuantas preguntas que nos han llegado por, por chat que ha recogido está recogiendo Sara y bueno si no quiere nadie intervenir le puedo, puedo comentar un poco las preguntas para que un poco entre, entre cada uno entre el que mejor el, entre el que más sepa de, de estas cosas seguro que hay allí varios que, que sabéis contestarlas pues si queréis voy, voy leyendo algunas preguntas. Una de ellas es qué especies tienen un plan o un programa específico para su gestión, control o erradicación, qué especies acuáticas se entienden en España, quizás es en España y Portugal, quizás sería lo suyo también tener en cuenta a los portugueses. No sé si a lo mejor Francisco puede, puede comentarnos algo o quien, quien vosotros os parezca. Bueno, pues sí, eh, eh, eh, a nivel... A nivel nacional eh, bueno el ministerio tiene algunas estrategias desarrolladas de control de especies y en el caso de acuáticas eh, o semiacuáticas o especies que tienen cierta relación con el medio acuático son tres las que las que tienen estas estrategias ningún pez por supuesto son el camalote eh, el jacinto o jacinto de agua el el, el bisón americano como especie semiacuática no y el mejillón cebra que como bien sabéis, pues tuvo un impacto o tiene un impacto muy importante socioeconómico en el caso de la cuenca del Ebro. Esas son las especies que a nivel nacional eh, tienen una estrategia desarrollada. Eso no significa que no se esté trabajando en otro tipo de estrategias. El propio Ministerio somos conscientes en Invasagua, que está trabajando en, en o ha solicitado trabajos de estrategias centradas en cangrejos y, y en peces dulces agrícolas. A nivel de Portugal. Eh, hay, hay un plan de acción sobre al menos sobre el cangrejo de río, sobre el cangrejo rojo americano de gestión. También se está desarrollando un plan de acción a nivel de Portugal sobre el siluro, pero como documentos a, a aprobados eh, creo que solo existe el del cangrejo rojo americano. No sé si alguien, si alguien y luego, pero eso no quita que luego a nivel regional sí que haya eh, algunas regiones que estén desarrollando acciones para la gestión de de varias invasoras acuáticas, ¿no? pero sí que es cierto bueno, que como suele ocurrir en, en, con los peces, ¿no? pues los peces son un grupo un poco olvidado y en el caso de las invasoras, pues no es no es no es una excepción. ¿no? Eh, si nos vamos a tú has comentado eh, César, en el caso de las especies amenazadas de peces no tenemos ningún plan, ninguna estrategia nacional tampoco ¿no? para para recuperar especies amenazadas. Efectivamente. Bueno, si queréis, no sé, puedo puedo leer algunas alguna sí. preguntas más que tenemos por aquí. Um, a ver, uh, de cara al registro de especies, ¿qué, ¿qué consideran especies exóticas invasoras? Las que están publicadas en, el, en la legislación española, en el Real Decreto de, de, de Especies Exóticas Invasoras, sería... Sería esto nos pregunta si, si es esto lo que, lo que tenemos en cuenta entiendo, entiendo también en la legislación específica de Portugal ¿no? yo creo que en principio eh, bueno debemos tener en cuenta las que considera también las que se consideran a nivel de, de la Unión Europea invasoras y las que se consideran en España y Portugal no entiendo que sería así Parece. Yo puedo com, com, comentar algo si queréis, pero bueno, el, conce el, el tema de las espe especies es las que están registradas en el módulo de la aplicación, las que en principio, que son sin duda las de la lista europea, las del catálogo nacional y catálogo y catálogo portugués, pero luego hay especies eh, que son claramente invasoras, como puede ser el carpín, que no está incluido en el catálogo nacional ¿no? y tampoco está en listas europeas, es decir, sin embargo, eh, la red europea sí que las tiene registradas ¿no? en, esa, en esa aplicación. Es decir, hay un listado que se basa principalmente en la información que hemos generado en InvasAqua, en esas listas de exóticas y exóticas invasoras, y que incorpora especies que están en catálogo, pero alguna especie que otra de las que no están incluidas en ah. la normativa. Uh -huh. pero son sin duda especies exóticas con un carácter invasor aquí hay un tema digamos burocrático ¿Por sí, porque si, si estamos en este concurso se usa la de ASIN que registradas o ampliamos en el módulo ibérico muchas especies pues si por suerte, o por mejor dicho, por mala suerte, se detecta una especie nueva, no se podrá registrar. ¿eh? Será muy interesante, pero los participantes tendrán que comunicarlo directamente y a lo mejor hay que hacer un premio especial, ¿no? Fuera de, fuera de la app. Bueno, por la por la opción sí. a través de otras especies, de incluir una nueva. Lo que pasa es que ya el proceso de validación tendré que ver los expertos Sí o no es, y de qué forma, pero sí hay opción de meter una que no esté. Bueno, al, al hilo de esto, también es una, una cuestión bastante oportuna el, el aclarar esto. Por si, bueno, pues eso, tenemos ese, ese campo de otras especies, que, que bueno, pues ahí habría un proceso efectivamente de, de, bueno, de identificación y seguramente no seguiría la validación. Eh. Eh, convencional de las especies que están en la lista de, de la app, ¿no? pero eh, nos preguntábamos también eh, cómo se puede reportar especies eh, que de otra manera que no sea, que no sea la app, ¿no? porque podría haber pues, personas que por lo que sea no, no puedan, no tengan, no quieran utilizar la app, sí, no ya para el concurso, sino para la campaña en sí, o, o en general para digamos, para la, la alerta de, de temprana de, frente a las especies exóticas invasoras. No sé si hay alguien a lo mejor, de alguna comunidad autónoma que quizá, eh, quizá nos pueda comentar algo sobre esto, ¿no? O, o alguien que, que de vosotros que tenga esa información sobre cómo se reportan eh, casos de observaciones de especies exóticas invasoras fuera de, de lo que es una aplicación como pueda ser esta, ¿no? Directamente con las... Eh, con las autoridades competentes que entiendo pues que serían en principio la, la, los organismos ambientales, la, las comunidades autónomas, ¿no? Quizá. Vuelvo a contestar algo si queréis, pero luego paso la palabra a gente de civil que aquí que puede. Que... Pero bueno, claro. nosotros digamos desde el proyecto existe la plataforma que antes han comentado eh, Caterini y Lourdes de la carta ibérica de invasoras y hay hay un mail del propio proyecto y de la propia carta a través de civis para poder lanzar la información ahí pero el ministerio el ministerio tiene tiene incluso un mail para eh, para indicar registro de especies exóticas invasoras es decir y, y, y cualquier registro se puede se puede hacer a través del ministerio y luego normalmente todas las comunidades autónomas también tienen algún contacto a través de sus plataformas o telefónico para eh, ese registro. De hecho, de hecho, ya os digo, creo que nosotros, por ejemplo, los códigos de buenas prácticas que estamos desarrollando en el proyecto, que todos están descargables, viene esa información de forma específica de cómo podemos, a quién avisar. ¿no? En el caso del MITECO, eh, el, el, el mail es buzón-sgb-miteco.es, pero más que destacarlo aquí, ya os digo, os invito a que descarguéis algún código de conducta de los que hemos desarrollado en el proyecto Life InvasAqua, que están todos disponibles, y en todos ellos aparece un apartado que es cómo avisar sobre la localización de una especie exótica invasora, al menos a nivel de ministerio, ¿no? tanto en España como en Portugal. ¿no? Muy bien. Bueno. O, o, o puntualizar, perdón, Lourdes, incluso, sí. incluso el 112 es una herramienta, el teléfono, digamos, está disponible y, y, es, y el ministerio recomienda usar eh, el 112 para, para dar registro de cuando te encuentras un, un animal exótico en el medio silvestre. Claro, esto está muy diseñado para, bueno, esos grandes mamíferos o un reptil, etcétera, ¿no? pero que que el propio 112 te tiene que derivar a, a, a, o de, debe derivar esa información a las comunidades autónomas, a los responsables de comunidades autónomas para que, para que actúen, ¿ya? porque no, lo normal es que si hay un registro, se actúe en, en relación a ese registro. Uy, muchas gracias, chisco Creo que la... Buenas tardes. bueno Yo soy José Luis Vargas, trabajo en el CEDES, que además dentro de poco vamos a tener una reunión con algunas, persona de vosotros de UICN y de, sí, de Life sí. agua con el tema de Ivermis, no bueno, que nos veremos dentro de poco. Eh, en relación con esto, de esta, quería añadir que en el caso de encontrarte una especie invasora, lo que también, a ah, perdonar que tenía tapada, la, tenía activado el vídeo y tapada la, la, la cámara, lo siento. Eh, quería decir que, que, bueno, que como sabemos el, eh, por tema de competencias medioambientales, que que la mayor parte de ellas corresponde a las comunidades autónomas, los agentes medioambientales que trabajan en la naturaleza son una buena referencia para reportarles en el caso de especies eh, exóticas invasoras que creamos que nos hemos encontrado. Y, en, y, y luego también sabemos que tanto las, las, la, los organismos de cuenca, eh, confederaciones hidrográficas, tienen sus propios agentes medioambientales en el dominio público hidráulico, que también son personas a las que se les puede reportar esto, y en costas hay, hay personal equivalente a la que también se le puede reportar esta situación. ¿no? Al final, pues como decía eh, Francisco, eh, va a ser el ministerio, a través de la parte de biodiversidad, el que va a recibir toda esta información. Pero digamos que esas otras eh, fuentes eh, son receptoras de, de este tipo de información. Nada, era para añadirlo nada más. Gracias. Muchas gracias. La verdad es que tenemos que abrir todo tipo de vías porque bien que es una campaña con que está muy dirigida a un concurso de pescadores y que queremos que hagan uso de una aplicación sobre todo para ver el valor que la ciencia ciudadana puede aportar en, en ese contexto, pero evidentemente otro tipo de, de herramientas que no sean tan digitales, eh, eh, también pueden funcionar eh, sobre todo para la alerta, la prevención, ¿no? Toda esta uh, información que habéis aportado puede ser también muy útil para los que nos están escuchando y cómo vamos a difundir toda esta información. Eh, no sé si no hay ninguna otra pregunta más que añadir. Eh, yo creo que podríamos... Eh, ah, bueno, mira, Diego, hay una pregunta por ahí. Hola, hola. Hola, adelante. ¿Me escucha? ¿Sí? sí. ¿Se me ve ahora? Sí, también. Eh, vale. Eh, yo soy estudiante del máster en ecología de la autónoma y, y la complutense y también soy eh, aficionado a la pesca deportiva. Y me parece muy interesante eh, la plataforma para hacer el concurso de pesca y tal, pero creo que va a ser complicado porque noto un enfrentamiento entre eh, la administración y las asociaciones más conservacionistas y el sector de la pesca deportiva sobre todo involucrado en las especies exóticas invasoras, yo creo que César lo ha reflejado bastante bien pero eh, no sé, yo creo que sería interesante ponerlo en la mesa esta percepción que tengo porque eh, yo creo que falta un mayor apoyo de la administración, bueno a veces yo siento cuando voy de pesca que se toman medidas, pero en un papel, ¿no? Y luego a la hora de, de involucrarse en el territorio encuentro el embalse bastante vacío de, de vigilantes, etcétera. Entonces, yo no sé qué, qué os parece mi, mi percepción como, como estudiante y como pescador, pero bueno. Yo, yo creo que tu percepción es muy correcta, pero bueno, yo... <risa> creo que a ver si se anima a alguien a contestar eh, un poquito más en detalle. Bueno, no sé, yo puedo comentar algo. Realmente es un tema muy, muy complicado, muy difícil. Efectivamente, tenemos escenarios de pesca abiertos eh, con múltiples especies invasoras. No tenemos un, una capacidad de, de, de vigilar, de controlar el aprovechamiento que se hace de esos recursos, incluso autorizado, eh, como para hacerlo de lo que no está autorizado, ¿no? Es decir, que, que la, la capacidad en ese sentido es, es muy, muy escasa en, en relación a la dimensión que tiene el problema, ¿no? Uh -huh. Por tanto, por eso, bueno, yo he destacado un poco el tema de la información y la sensibilización porque es clave y efectivamente también es clave porque de momento es una, es una batalla que tenemos absolutamente perdida, ¿no? Creo con, con una grandísima mayoría de pescadores, ¿no? Desde de, bueno, de, de lo que pasó con el Real Decreto de Especies Invasoras. Bueno, nosotros estuvimos incluso en un pleito judicial con esto. Tuvimos una sentencia, una, una campaña impor, muy importante, muy, muy reactiva por parte del, del sector, digamos, más de la pesca más asociada a, a las especies exóticas. Pero es verdad que ese sector es que es muy importante dentro del mundo de la pesca, ¿no? O sea, claro, ha habido una implantación de especies exóticas invasoras que se han, que se han implantado para, con ese motivo, con esa intención y, bueno, pues la ciudadanía pescadora lo ha comprado y eso ha sucedido desde hace, hace mucho tiempo, ¿no? Viene de muy atrás el problema y, bueno, tenemos un poco que, creo que tenemos que revertir la por lo menos la, un poco la mentalidad, ¿no? Ese es un poco sería el, el reto también de, de campañas como esta y de todo lo que podamos hacer en el futuro. Sin embargo, pienso que ya no sé, o sea que solamente para el hecho de gestionar el problema, eh, lo que tenemos es que ponernos a gestionar. Por eso es tan importante que existan realmente planes que se actúen, ¿no? que haya algo en marcha, porque a partir de ahí pues, podemos ejemplificar, podemos demostrar cosas, podemos, podemos demostrar que se puede, a lo mejor, que se puede controlar, que se puede introducir ciertos elementos, de, de por lo menos de control, ¿no? no digo ya de erradicación de algunas especies, pero, pero por lo menos de control. Sí, eh, bueno, yo creo que eh, la erradicación es prácticamente imposible, ¿no? pero eh, se podría empezar por que estas, eh, las, la administración y, y, y la, el enfoque más científico y conservacionista empiece a cooperar con estos eh, pescadores en los que yo en parte me, me incluyo y que no quieren eh, colaborar con con la comunidad científica. Yo es que estoy entre la espada y la pared, ¿sabes? Porque eh, me, me encanta la, la pesca y, y la ciencia. Pero al no querer, eh, yo creo que no colaboran porque hay eh, unas normas que van en contra de, de esos intereses y que quizá podemos encontrar la manera de que todos caminemos en la misma dirección. Se podría... Mm, delimitar zonas en las que en el que se permite la captura y suelta de invasoras en otras no, por su interés eh, eh, desde el punto de vista ecológico mm -hmm. puede mmm, yo qué sé, esa es una medida que creo que es fundamental para que no haya un enfrentamiento eh, mm -hmm. Sí, bueno, a ver, por ejemplo ahora han mencionado un tema que, es, que fue crucial en esta digamos, en este enfrentamiento, en esta polémica que es el tema de no, no, la, no la suelta, sino la captura y la devolución ¿no? de, de capturas ¿no? en, en pesca. Claro, nosotros eh, Por un lado claro Esto es, com es complicado porque eh, En principio la pesca sin muerto La captura y suelta se entiende como una medida De, de protección ¿no? de, de los recursos Nosotros siempre lo hemos entendido Como una medida de gestión no Pero eh, es cierto que Esa manera de, de de esa práctica se ha ido extendiendo al ámbito un poco del, del respeto al pez, ¿no? O sea, si digo respeto al pez puedo decir respeto al reptil o respeto al mamífero, respeto a lo que sea, ¿no? A cualquier animal y con independencia de, de, de su origen, de su, del lugar donde está, de si es exótico, de si es invasor, de todo esto. ¿no? Entonces, nosotros seguimos pensando como defensores de la pesca sin muerte y, y seguramente... El, de los primeros, de las primeras entidades que empezamos a hablar de esto en, en España. ¿no? Seguimos pensando que la pesca sin muerte es una medida de gestión, ¿no? Pero también es verdad que respetamos la idea de que, bueno, pues alguien no quiera quiera practicar una actividad como es la pesca y no, y quiera, no quiera matar un, un pez que, que captura, ¿no? Uh -huh. y, y eso yo creo que... Nosotros eh, creemos que es entendible, sobre todo cuando esa devolución de ese pez es más un acto moral que un acto práctico. ¿No? Me explico. O sea, cuando eh, resulta que tú estás en un embalse con miles de carpas, por ejemplo, y tú pues eh, tienes que sacrificar esa carpa por, eh, porque la normativa te obliga a eso, uh -huh. eh, por un motivo seguramente más moral que, que, que práctico y real, porque esa devolución por supuesto no va a ningún lado, porque entre otras cosas, los pescadores deportivos o recreativos eh, no podemos ser eh, no podemos actuar en el control de las especies exóticas, invasoras oportunistas y extendidas en, en, en ámbitos en aguas abiertas, ¿no? de envases, por ejemplo, es, es completamente absurdo pensar que que el pescador puede, puede ser un agente importante en ese control ¿no? por eso eh, hay, una, hay un debate hay una polémica importante nosotros lo planteamos en nuestro informe porque creemos que bueno, hay, había un equívoco con todo esto y realmente claro, es, es complicado hablarlo y, y tratarlo con, lo, con los pescadores y te lo dice alguien que también en un determinado momento puede pescar un black bass ¿no? y sea pescar un black bass ¿no? evolución entonces sí, es un tema es un tema bastante bastante complicado que no hemos yo creo que hasta ahora no hemos podido o sabido encaminar entre en la sociedad digamos. hay una disociación muy grande entre el mundo de la pesca que está enfocado en mayoritariamente las especies exóticas invasoras y, y lo que es la ciencia lo que es el conocimiento lo que es lo que suponen las especies en términos de, de impacto de, de pérdida de biodiversidad ¿no? Hay un, hay un gap Sí, creo que has apagado el micrófono, sí Sí, perdón, ah. lo que decía Mirá, que hay una brecha muy importante entre, entre estos dos mundos, ¿no? Sí, sí. bueno pues bueno, por, completar, por completar un, un par de puntos porque es un, es un tema muy interesante ese debate, Diego, que ha sacado Gracias. Eh, eh, Sin duda digamos la gestión de las invasoras, igual que cualquier cuestión de gestión ambiental, se basa en solucionar conflictos, digamos, es decir, eh, eh, y la sociedad eh, de momento tiene, bueno, unas, unos requerimientos, en el caso hay pescadores, como bien ha comentado César, bueno, muy conscientes del problema, pescadores como, como pueden ser los integrantes de esta asociación, ¿no? Muy conscientes de la problemática de las especies nativas, etcétera. Pero luego hay otros pescadores que te demandan la pesca de ciprínidos exóticos o la pesca de, de, del vaso o de lo que sea, ¿no? digamos. Decir. Y eso es lo que demanda la sociedad. Es decir, nosotros realmente, investigadores, eh, representantes de ONG, estudiantes que estamos hoy aquí, somos, somos realmente un, una... Una, algo muy diferente a, lo que, a, lo, a la demanda de, de la sociedad, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en pro de, je, de, de, de, de solucionar esos conflictos, ¿no? ¿Cómo? Bueno, por un lado, lógicamente desarrollando herramientas como las que has comentado, hay que hacer la normativa más flexible, hay que permitir quizá ideas como las que has lanzado, que las lanzaba Ains en, en, ese, en ese trabajo de 2018-2019, es, es, es muy interesante, ¿no? En el proyecto Invasacua estamos intentando desarrollar unas recomendaciones más generales, pero bueno, ese tipo de ideas que hacen más flexible la normativa, el funcionamiento, es algo a implementar. Pero sin duda, a largo, medio, largo plazo, el tema está en cambiar la percepción social, en cambiar eh, la, o, o en una sociedad más informada sobre el problema. Es decir, eso siempre va a ayudar a la gestión. Es decir, este tipo de proyectos como Invasagua, como he intentado trasladar antes, esto nosotros va a ser solo un grano de arena, ¿no? Pero es, es fundamental eh, cambiar la percepción social porque yo no, he hecho, no creo que, come, que, que cambiemos eh, eh, el sentir de, de muchas asociaciones de pescadores actuales, pero quizás sí que cambiamos el sentir o esa percepción del problema de los nietos de esos pescadores, ¿no? Y, y a, a medio o largo plazo hay que ir en esta dirección porque es un problema y hay que gestionar ese problema. ¿no? Entonces, bueno, es decir, por, por, por ampliarte un poco el debate, eh, yo a los estudiantes que, que doy en máster y, y, y doy asignaturas de gestión siempre les lanzo un poco la idea de que, bueno, de que tenemos que ser constantes y aunque el problema, de hecho, las normativas sobre invasoras son muy recientes, la europea de 2014, la nacional, el catálogo de 2013, es que estamos iniciando el, el camino, digamos, hacia la gestión de invasoras en general. Es algo que está en, en, en sus primeras fases, ¿no? Y, ¿no? y hay que persistir y no, y no desilusionarse porque la desilusión es, es, es eh, el, el amigo de la mala gestión, ¿no? Es decir, entonces, bueno, pues hay que trabajar en generar información, cambiar percepción, sensibilizar. Creo que, que, que esta idea de este concurso es muy interesante y... Y todo lo que podamos hacer desde Invasar para darle difusión, pues creo que puede ayudarnos a, a, a, a esa, en esa línea. Bueno, Chisco Diego, muchas gracias. Creo que es un deba debate muy interesante eh, que requiere un largo recorrido todavía. Uh -huh. eh, que por, Bueno, eh, no es objeto tampoco de esta presentación, pero que... Eh, tomamos nota para seguir indagando de cómo podemos encontrar esos puntos de encuentro. ¿no? Porque realmente hace falta mucho diálogo para ver eh, si es posible hacer una, una progresión de políticas que sean aceptadas por todos los sectores, ¿no? poco a poco. Y para eso se requiere bastante diálogo y, por supuesto, toda una base de concienciación que vaya acompañando para que la, la sociedad tenga más datos de por qué estas especies invasoras tienen ese impacto. Y luego, pues eh, también todo el mundo se responsabilice de, de la parte que corresponde ¿no? uh, en cada momento. ¿no? Eh, yo agradecer muchísimo la participación hasta las siete y media. Ha estado muy interesante, sobre todo esta última parte de discusión. Uh, y a, animamos a que todos los que colaboran con Ríos con Vida y todas las redes en las que estamos tra trabajando de manera directa e indirecta participen eh, en la discusión de, de esta campaña. Sin más, eh, agradecer a, a, a todos y a todas vuestra uh, presencia y nos convocamos para un, próximas campañas y el evento de conclusiones de quién será el próximo ganador y a ver cómo va a ser resultado un poco la, la, las, la, la experiencia de cuántos registros uh, conseguimos en este mes. Esto va a ser una valoración muy interesante que nos va a ayudar a aprender de cómo poder hacerlo mejor en las siguientes ocasiones. ¿Verdad, César? Sí, eso esperamos desde luego. A ver, bueno, estamos ilusionados a ver si tenemos eh, algo de participación, un poquito de, un poquito de suerte también. Y, y nada, pues, pues ahí a, a, a registrar especies, amigas <risa> y amigos. Bueno, ¿vale? pues muchas gracias y buenas tardes. Que paséis no. una bueno, Gracias a vosotros. Buenas tardes, Hasta gracias. Hasta luego.